Una función de producción expresa la relación existente entre las diferentes combinaciones de factores productivos y la cantidad máxima del bien que puede obtenerse con ellas. Por ello, describe lo que técnicamente es viable cuando la empresa produce eficientemente. Si consideramos tres factores productivos, trabajo, capital y recursos naturales, la función de producción se podría expresar como q igual a f de k, l, R, N. En muchas ocasiones, por simplificar, se expresa la función de producción y así lo veréis en muchos libros, sin nombrar expresamente a los recursos naturales, que son las materias primas, como q igual a f de k y l. Una función de este tipo está mostrando que un determinado nivel de producción q puede obtenerse con distintas combinaciones de capital y trabajo. Por ejemplo, para recoger una determinada cosecha de cereal, puedo utilizar mucha mano de obra con poco capital, es decir, muchos campesinos utilizando hoces, como en el punto 1, o poca mano de obra con mucho capital, un único trabajador con una cosechadora, como en el punto 2. Todas las combinaciones posibles que generan un mismo nivel de producción generarían una curva isocuanta. Lógicamente, cuanto más alejada del origen de, coordena de coordenadas esté una curva isocuanta, mayor nivel de producción estaría representando, puesto que estaría utilizando una mayor cantidad de factores productivos. Estudiaremos a continuación cómo es la función de producción en el corto plazo y, por lo tanto, hay un factor productivo fijo que generalmente es el capital representaremos el nivel de producto total en el eje de ordenadas y el trabajo en el eje de ascisas. En el caso general, la función de producto total tiene forma de S, siendo convexa respecto del origen de coordenadas al principio, volviéndose cóncava a partir de un determinado nivel de trabajo. La explicación económica de este hecho reside en que según se va incorporando mano de obra al proceso productivo, se facilita la especialización y la división del trabajo y todo ello hace mejorar la productividad. Sin embargo, estas mejoras no se pueden producir indefinidamente, por lo que incorporaciones de más trabajadores o de horas de trabajo, una vez que se sobrepasa un determinado límite que dependerá del sector productivo y de la empresa en particular, el incremento de producción que genera un trabajador adicional es menor que el aporte que proporcionaba el inmediatamente anterior. Es la zona en la que fun la función se vuelve cóncava. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que pongo en marcha una empresa de hacer fotocopias y que una sola persona se ocupa de todas las tareas imaginables. Limpiar el local, cambiar el tóner, poner el papel en las máquinas, hacer las fotocopias, encuadernar los trabajos que le encarguen, ir a comprar el papel, el tóner el toner y el resto de inputs, ocuparse de la contabilidad, de los pagos a la seguridad social y a Hacienda, de pagar el alquiler del local, a los proveedores y a los trabajadores, cobrar los trabajos realizados, etcétera. Esa persona, dada la multitud de tareas que tendría que acometer, probablemente podría hacer muy pocas fotocopias cada día, a pesar de que esa es la labor por la que ha montado la empresa. Sin embargo, si contrata a una persona para que trabaje con él, se podrán dividir las tareas, de tal forma que si uno se ocupa de la mayor parte de las tareas administrativas, el otro podrá dedicar más tiempo a hacer fotocopias. La contratación de una tercera persona incrementará la división del trabajo y facilitará aún más la especialización, de forma que el producto total crecerá. Este proceso continuará hasta que llegue un momento en el que el aporte de un trabajador adicional incorporado al proceso productivo genere una cantidad de producción inferior a la que aportó la anterior. Si continúan incorporándose trabajadores, superado ese momento, su aportación será cada vez menor hasta que se llegaría al punto en el que contratar un trabajador adicional haría que la producción total disminuyese. Sería ese trabajador que estaría molestando a los demás y distrayéndoles porque no tendría trabajo que hacer. Obviamente, ninguna empresa razonable llegaría a contratar tantos trabajadores como para llegar a superar ese punto. Es aquel en el que la función de producto total alcanza su máximo y es conocido como el máximo técnico. Este máximo viene dado por las limitaciones que impone en el corto plazo el capital con el que contamos. Cuando alcanzamos ese máximo, ya tenemos funcionando las fotocopiadoras día y noche ininterrumpidamente y no habrá manera de aumentar la producción. En el largo plazo, por supuesto, podemos cambiar la estructura de la empresa y utilizar la maquinaria que mejor se adecue a nuestras necesidades. ¿Y tú? ¿Puedes imaginar cualquier otro ejemplo de proceso productivo en el que la función de producción en el corto plazo tenga esa forma de S? ¿Y alguno que no responda a ese caso general? Estaré encantado de leer tus aportaciones en los comentarios del vídeo. ¡Hasta luego!